¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les voy a platicar un poco antes de empezar Este tipo de videos no acostumbro subirlos Porque bueno, de hecho este video que le van a ver ahorita Lo grabamos eh, Para... Aquí para la familia, para el grupo que tenemos Entonces nos estábamos divirtiendo si A alguien se le ocurrió que hiciéramos este reto de preguntas Que han hecho algunos Youtubers, la finalidad la verdad es que no era para subirlo al canal, pero bueno, ya una vez que todos lo vieron, me dijeron que sí que lo subiera, que estaba buenísimo. Entonces, este, pues se los comparto a ver qué les parece. A nosotros nos divirtió mucho hacerlo, espero que a ustedes también. Adelante con el video. Está grabando. Vamos a hacer un pequeño juego. Bueno, yo soy el Chollet y vamos a iniciar a grabar preguntas de sobre su intimidad. Ay, Ay papá. ¿Qué? Ya, vamos a empezar a grabar. Cada que alguno sea afirmativo se va a llenar de harina. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Viene. ¿Quién dio el primer beso? Los dos duerme más. ¿Qué? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más, quién se enoja más fácil? ¿Quién gana más dinero? Antes yo. ¿Quién manda en la relación? ¿Quién es más amable de los dos? ¿Quién ve más televisión? ¿Quién pide más sexo? ¿Quién pide perdón primero después de la pelea? ¿Quién miente más? Está aburrido. es divertido? Está Ay, sí, sí, sí. ¿Quién ha sido infiel? ¿Quién es más inmaduro? ¿Quién es el más chismoso? inteligente. <risa> ¿Quién es más celoso? <risa> ¿Y quién es el más tonto? <risa> <risa> Ya, Ay, no vas a ver. Ahora sí, ustedes. Ahora sí ustedes no. Estuvieron no buenas bien. las preguntas. No Estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Amigos así es, espero que les haya gustado, esto fue todo el video, estuvo muy divertido, estuvieron muy buenas las preguntas. Les digo, las preguntas no las escogimos nosotros, eh, fue otra persona quien se encargó de hacerlas sin saber nosotros de qué se trataba. Entonces bueno, pues así fue como respondimos, así fue lo que pasó. Espero se hayan divertido, pues ya saben, denle like al video si les gustó, compártanlo con su familia, con sus amigos. Hagan ustedes este reto en su casa ahorita que estamos en cuarentena, aprovechen el tiempo para divertirse entonces pues hasta aquí recuerden suscribanse, denle like compartan y dejen un comentario aquí abajo si les gustó, si les gustaría ver un poco más de este tipo de videos que la verdad no se me da mucho porque no soy tan digamos cómico, gracioso me considero divertido pero no para hacer así los videos pero bueno, si es así, si les gusta veremos qué podemos hacer ¿sale? cuídense mucho, hasta luego nos vemos por aquí, adiós